El doctor y académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Manuel de la Cruz, se refirió a la importancia de que inicien la construcción del Hospital de Especialidades en esta ciudad al considerar que el Hospital San Vicente de Paul está obsoleto. El San Vicente de Paul ya está obsoleto, lo han reconstruido muchas veces. Nosotros necesitamos un hospital para poder redistribuir todas las especialidades. Nosotros no somos un hospital de tercera categoría, de primera categoría, por falta, o sea, nosotros tenemos casi todas las especialidades, no nos falta la, la cirugía cardiovascular y torácica, y yo creo que sería un éxito que aquí se hiciera un nuevo hospital. Inclusive, podríamos decir que el San Vicente de Paul se podría dejar como materno infantil, solamente, y dejar de la salida de trauma y especialidades. Yo creo que sería un éxito si se pudiera lograr. A mí, déjame decirte, hace como, como un año y medio, fuimos el doctor Rosario, cuando era director, Tinita, fuimos con la administradora, yo, y la licenciada supervisora de enfermería a la capital, donde la ministra, magnífica, Dijo que había 900 millones para el hospital en banco. Pero yo creo que todo el mundo peleando por hacerse hospital. Nadie ha podido ponerle la mano de su cuarto. Recordamos que esta obra, aunque se ha dado el primer picazo en dos ocasiones por diferentes autoridades, hasta la fecha la construcción no ha iniciado como tal. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.